Saludos cordiales os habla luis de PRIXLINE emitiendo en directo PRIXLINE siempre emite en directo desde europa desde madrid en esta ocasión y este es un vídeo importante el tema de hoy eh, a ver yo he detectado que muchos de vosotros queréis venir a españa como turistas y luego buscar un trabajo y quedaros legalmente a trabajar eso es lo que veo que muchos queréis pues PRIXLINERS no se puede salvo cinco excepciones que hay que os pongo el vídeo que os hice el otro día aquí en la tarjetita que pondré luego cuando lo edite eh, Salvo esas cinco excepciones si tú vienes a españa como turista encuentras un trabajo y te pretendes sacar los papeles desde aquí y quedarte no vas a poder por eso digo que es una trampa vale hay cinco excepciones pero como norma general no se puede entonces si tú vienes como turista y encuentras aquí en españa un trabajo te vas a tener que volver a ir a tu país tramitar ese permiso de residencia y de trabajo desde el consulado de españa en tu país y volver a venir pues lo digo para que lo tengáis en cuenta porque es importante que lo sepáis hombre si no se importa ir y venir pues perfecto sería lo lógico ¿eh? poder venir a un país a españa como turista encontrar un trabajo y quedarte, legalmente pues a día de hoy por desgracia no se puede. ¿Vale? Hay cinco excepciones, insisto, en el vídeo del otro día están puestas, pero, pero si no, mmm, te tienes que volver a tu país. Entonces todo viene por la pregunta, a tramitarlo en tu país y volver a entrar. Entonces quería avisaros. Todo viene la pregunta, que os la voy a leer ahora vale aprovecho para deciros cuando ahora en el chat podéis poner preguntas y los que veis luego el vídeo ponerlas en los comentarios vale y el que no esté suscrito que se suscriba y le dé a la campana porque siempre emitimos en directo y así en los próximos lives podéis preguntar os leo la pregunta que nos hizo esta mañana oscar schneider os la voy a leer dice hola a todos a ver quién puede responder a mi pregunta se lo agradecería un montón yo quisiera emigrar a españa pero después de los 90 días como turista, estaría ilegal en el país. Pero mi pregunta es: Yo soy ciudadano estadounidense, hablo dos lenguas, inglés y español. ¿Cómo sería mi situación como ilegal en España? ¿Será que tengo ventajas para encontrar trabajo? ¿Hay maneras de legalizarme estando como turista americano? Pues mira, Oscar, rápidamente, te respondo ya a todos los que estéis en vuestra situación. Lo que os digo al comienzo del vídeo: si te entras como turista, te tienes que volver como turista otra cosa es que aproveches para buscar un trabajo una empresa que te contrate te vuelvas a tu país de origen y desde allí en el consulado lo tramites. entonces te dan el permiso de trabajo y residencia pero si entras como turista te vas como turista salvo estas cinco excepciones que os hice el otro día un vídeo pero os las digo rápidamente que es que vengas como estudiante ahí sí si vienes como estudiante te puedes poner a trabajar en prácticas que tengas una pareja mmm, con permiso ya de residencia en España, ahí también podría ser casarte o pareja de hecho, que pidas el asilo político, lo que hemos hablado de la tarjeta roja, que voy a profundizar en ese tema porque es una vía, ¿vale? O que te esté los tres años aquí, pero tienes que estar tres años sin papeles, trabajando sin papeles, aguantar tres años. Y la quinta forma es que te contrate una empresa tecnológica o para un puesto tecnológico o para un puesto de alta dirección ahí sí ahí sí puedes entrar como turista y en, en 20 días te da la respuesta el estado español pero siempre que sea o para un puesto de dirección o una, una empresa tecnológica que podría valer una startup o que la montes tú vale pero salvo estas cinco excepciones si venís a españa como turistas tres líneas que os quede claro eh, podéis aprovechar para buscar una empresa que os contrate pero para tramitarlo de forma legal tenéis que volver a vuestro país de origen insisto y tramitarlo desde el consulado, ¿vale? entonces cómo venir legalmente a españa pues os lo digo mira tendréis que tener bueno salvo que vengáis como turista y estas cinco excepciones tendréis que conseguir el permiso de trabajo y residencia entonces el permiso de trabajo puede ser o bien por cuenta propia o por o por una empresa que os contrate si es por cuenta propia tenéis que iros al consulado más cercano que tengáis de españa en vuestra ciudad y ahí lo tramitáis, ¿vale? Y si es a través de una empresa que os contrata en España, es esa empresa la que se va a la oficina de extranjería aquí en España, os hace el trámite, ¿vale? Ese permiso de trabajo y residencia os lo darán por un año, que es a su vez prorrogable, de forma fácilmente. ¿Y qué os piden? El consulado de vuestro país... O sea, el consulado de españa en vuestra en vuestro país en vuestra ciudad os piden y eso os lo recomiendo siempre un certificado de que no tenéis antecedentes penales eso incluso si venís como turistas traeros el certificado porque españa aunque estéis como turistas o luego os quedéis ilegales nos no va a expulsar si tenéis vuestro certificado de que no tenéis antecedentes penales vale y también es importante bueno sigo con lo que os pide el consulado que el certificado de antecedentes penales evidentemente no hay que ser europeo vale. por lo tanto oscar como tú eres estadounidense pues entrarías aquí y, y lo que os quiero decir sobre todo el motivo de este vídeo que no estéis en situación irregular en españa por eso si entráis como turistas y os pasan los 90 días ya no podéis hacer lo del permiso de trabajo y residencia vale insisto salvo las cinco excepciones hombre lo que sí podéis es aprovechar para buscar una empresa que os contrate os volvéis a vuestro país y desde el consulado lo tramitáis y, y la, eh, hay un certificado médico también se previene bien eh, sobre todo de que no tienes eh, enfermedades infecciosas pues lo pide también el consulado ni enfermedades mentales vale y el pasaporte eh, con seis meses de vigencia vale insisto que os pide el consulado para venir legalmente a españa pues eh, o bien un contrato de trabajo o bien que vais a trabajar por cuenta propia montando vosotros el negocio que no tenéis antecedentes penales evidentemente no sois europeos que no estáis en situación irregular en españa y si el negocio lo vais a montar vosotros que no es que os vaya a contratar una empresa pues un poco el documento que acredite que puedes eh, trabajar en ese negocio que vas a montar vale y, y ya está luego por ahí a ver tengo alguna pregunta más mmm, Interesante aquí eh, ah, bueno, os voy a dejar en el, en el enlace de este vídeo, os dejo el, el, el enlace a lo que dice el consulado en Washington, ¿vale? Que le sirve a Oscar y ya sirve a otros, aunque no estéis en Estados Unidos, porque es lo mismo, prácticamente. Mira, eh, os respondo preguntas pendientes. Marcela Zapata dice. Hola, saludos desde Medellín. ¿Se puede sacar el NIE en los primeros 90 días de llegada? Sí que lo puedes sacar. Incluso Marcela, lo puedes sacar incluso desde el consulado sin venir a España. Para el NIE os piden eh, un poquito. Eh, ¿Para qué lo necesitáis? Pero os quiero decir que el NIE os van a pedir unas causas que sean económicas, profesionales o sociales, que no es ni necesario ni estar en España. Lo podéis hacer incluso a través del consulado, que lo sepáis. Es que una cosa es el NIE, número identificado de identificación de extranjero. Y otra cosa es eh, eh, lo que diríamos el permiso de trabajo y presidencia. Son cosas distintas, ¿vale? El NIE lo podéis pedir desde cualquier lugar, ¿de acuerdo? Desde el consulado. El otro día tengo aquí otra pregunta importante. Nos decía, y eso os voy a hacer un vídeo exacto. Nos decía aquí Chirinols, pone en el chat: saludos desde Ecuador. Mi pregunta es: si voy a pedir asilo al aeropuerto, ¿puedo llevar mi maleta normal con mi ropa? A ver, el asilo político es una buena vía también para entrar: entrar, pedir asilo político y, y a los seis meses podéis trabajar legalmente. Es otra manera que luego os denieguen el asilo o no será otra cuestión pero en que lo deniegan y lo deniegan por pasar dos, dos años que ya os sirven para los tres años pedir el arraigo entonces qué ocurre eh, yo no lo pediría en el aeropuerto no vaya a ser que el funcionario que está ahí de turno le dé por decirte que no que no te lo quiere tramitar y te mete en un avión de vuelta yo el asilo político lo pediría una vez que ya estoy dentro de españa no lo pediría en la frontera vale yo, por lo menos, aunque se puede pedir en el puesto fronterizo, en el aeropuerto, se puede pedir en muchos sitios, incluso en una embajada se podría pedir. Pero yo vendría a España y lo pediría ya una vez que estoy aquí. Os voy a hacer otro vídeo dentro de muy poquito explicando más esto, ¿vale? Aunque hay un vídeo ya anterior que lo explico, pero profundizando más, porque esa es una vía, ¿vale? Y. Y. A ver. Eh hay otra pregunta que quiero responder a luis diego jiménez os la leo hola estimado luis soy de costa rica he ido dos veces de paseo a españa y tanto mi esposa como yo nos hemos enamorado de ese país nos estamos pensando emigrar para allá pero nos da un poco de miedo irnos así sin nada es posible conseguir un contrato previo antes de ir yo soy licenciado en contaduría pública y tengo bastante experiencia como auditor financiero has conocido a alguien de mi país que haya ido a vivir por allá pues sí, Luis, eh, mucha gente. Sigo con la pregunta de Luis, que, que la amplió luego. Eh, dice, te cuento, aquí en Costa Rica estamos pasando por una crisis de desempleo donde existe entre un 15 y un 20% de desempleo. Además, la economía se encuentra en una recesión importante donde el déficit de gobierno y el nivel de deuda es altísimo, por lo que no hay expectativas positivas. La gente está muy preocupada porque el dinero no alcanza y todo sube muchas personas están altamente endeudadas por eso es que he estado valorando la opción de irme a españa porque además que me encanta también quisiera vivir una aventura de vivir en otro país pues mira luis diego jiménez y todos los que estéis en su, su situación la manera de legal es, es la que os estoy diciendo o bien que consigáis eh, una empresa en españa que os contrate para eso os leo yo las ofertas todos los días vale entonces esa empresa eh, se vería a la oficina de extranjería en españa o tramitaría vuestro precontrato y luego con eso vosotros os vais a vuestro consulado y acabéis el trámite y ya podéis venir legalmente con permiso de trabajo y residencia o bien que vengáis a montar un negocio aquí también y la otra opción es si en vuestro país hay una situación digamos como están en venezuela o incluso en cuba un peligro a los derechos humanos es venir aquí como turista pedir el asilo político y ahí sí que a los seis meses podéis trabajar de forma legal ¿eh? que luego os lo conceden definitivamente o no, insisto, pueden pasar dos, tres años, pero ese tiempo que ha pasado habéis estado totalmente legales, habéis podido trabajar, habéis tenido seguridad social y luego, aunque os lo denegaran, nos van a expulsar y esos dos, tres años que hayan pasado ya os computan para pedir luego la residencia y el permiso de trabajo por arraigo social. Yo creo que esa es la segunda vía, es la que yo haría, pero claro, si vienes desde Estados Unidos, como Oscar, ¿no? pues en Estados Unidos no va a decir que le están persiguiendo políticamente vale según el país del que vengáis y lo más recomendable es esto pedir el o sea conseguir un contrato de trabajo aplicar a las ofertas que os doy y que encontréis vosotros hacer entrevistas por skype y, y, y a ver si, si podéis venir legalmente yo no digo ni que vengáis de una forma ni de otra yo os cuento un poco la situación que hay vale yo estudié derecho pero no soy abogado que ejerza Vale, por eso os doy una opinión sincera no, no tengo ningún interés ni en que me contraten ni nada porque no esto lo hago para ayudaros ¿vale? pero insisto que yo no os digo ni que vengáis ni de una forma ni de otra os doy todas las opciones pero insisto la opción de venir como turista y, y busque encontrar un trabajo y que me contraten y quedarme legalmente no es así vale salvo insisto que sea una empresa tecnológica a la que os contrate y estáis especialmente cualificados para ello os saludo a todos los que estáis en el chat, porque claro, como estoy pendiente al vídeo no os puedo leer las preguntas. Eh, saludos a Susana, a Jesús, a Hermídez, a John. A ver qué nos dice armídez Dice, me gustaría que me explicaras bien a fondo cómo salir de Colombia y llegar a España como asilado de camino de seguir para no ser devuelto a mi país. Pues mira, mide muy fácil. Ahí si te, ven, si te vas a venir como asilado, vente como turista. Mírate el vídeo de cómo pasar la aduana. Te pongo aquí arriba luego el enlace cuando edite este vídeo. Eh, es muy sencillo que te vengas en plan de turista. En la aduana no pidas el asilo político. Lo que os estoy diciendo, pasas ya a España y ya cuando estés en Madrid, ahí sí. Al día siguiente o a los dos días te vas a pedir a la oficina de extranjería el asilo político. En esta semana os hago un vídeo exactamente de cómo es esa entrevista de asilo político. Y Hermídez, te van a dar una, un documento que se llama Tarjeta Roja. Con el que ya a los seis meses vas a poder trabajar. O sea, trate ahorrillos para seis meses, ¿vale? O trabajar en B los seis primeros meses. Pero con el documento de tarjeta roja, que solo es por tramitarte el asilo, ¿eh? ya a los seis meses vas a poder trabajar legalmente en España, vivir y trabajar legalmente, con todos tus derechos. Entonces, mientras te dan o no te dan el asilo, van a pasar dos, tres años. Si te lo dan, mira qué bien. Y si luego te lo denegarán, no pasa nada, porque en esos tres años ya te computan para la residencia y entonces pides ya el arraigo social por residencia. Creo que queda claro, ¿verdad, Mírez? En esta semana os hago otro vídeo de cómo superar la entrevista cuando uno pide el asilo político. vale Pero las grandes líneas las tenéis. Eh, John Álvarez, espectacular cómo explicas. Bueno, bueno, lo intento, John, pero muchas gracias. La verdad que me anima mucho vuestros comentarios para seguir para adelante. Antonio Bartolo, ¿dónde tiene su dirección en España? Bueno, nosotros es que trabajamos por internet, Antonio. puntocom o Prix.com. Ahí ves todo lo que hacemos. Y las ofertas de trabajo, hoy como es domingo, no os doy ofertas de trabajo, pero las tenéis en el Twitter de Prixline. En Twitter buscáis Prixline, ahí os publico todas las ofertas. Aplicar, insisto, que hay muchas empresas en España que se están quedando que no cubren los puestos. Entonces, vosotros aplicar que si a la empresa os ve interesados y, y ve que valéis para ese puesto, le va a dar igual que estéis en Colombia o donde sea. ¿vale? Y es una manera de venir de forma legal. Eh, John Álvarez, eh, ¿yo puedo conseguir un contrato de trabajo cuidando de una persona mayor? Sí, John Álvarez, ese contrato valdría. El contrato de limpieza doméstica o cuidado de personas mayores vale. La cuestión es que encuentres una familia en España que se quiera ir a la oficina de extranjería a tramitarte ese contrato como que te va a contratar a ti. Si consigues esa familia que te lo haga, de cuidar una persona mayor, podrías venir legalmente. Es muy buena idea para todos los que tengáis, para que lo estéis viendo, no solo para yo. ¿vale? Necesitáis una familia que os vaya a contratar, para cuidar una persona mayor, o para limpiar, ¿vale? Se va al consulado, a la oficina de extranjería, perdón. Dice: Yo quiero contratar a John Álvarez. Perfecto. Lo tramita y le dan un papel, te lo manda a ti, y luego tú, John, te vas a tu consulado con tu pasaporte de seis meses, con lo del papel que le han dado a esta familia para contratarte, tu certificado médico de que no tienes infecciones ni enfermedades mentales. Y no sé si hay algún papel más, os dejo aquí luego el enlace, en la descripción del vídeo, lo que pide el consulado, y ya te vienes legalmente. Muy buena idea, John. Lo mejor es interactuar, efectivamente. Esa es una buena vía. Sí que vale, una, una, una familia que te contrate, una persona que te contrate. Sí que vale. Y, hombre, ahí lo que está claro, que vienes a trabajar, pero solo para esa familia, ¿vale? Durante un año. Y luego se va prorrogando. Pero el primer año solo puedes trabajar con esa familia eso para todos lo que, que lo sepáis vale en la misma situación isabel romano luis saludos una duda soy de colombia y tengo carta de desplazada por la violencia de mi pueblo natal acá en colombia esta me serviría para sacar la tarja perfectísimamente isabel perfectísimamente entonces si puedes pídete un certificado de que no tienes antecedentes penales y un certificado médico si puedes, no es imprescindible pero yo lo recomiendo te vienes para españa como turista pasas el aeropuerto. En el, en, la, en el aeropuerto yo no pediría el asilo. Yo pasaría. Insisto, no vaya a ser que el funcionario que está ahí a la hora que llega el avión esté un poco así y diga, no, no, no le doy el, no le tramito el asilo y te monta en otro avión de vuelta. No. Vosotros entres como turistas. Y entonces, Isabel, cuando ya estás en Madrid al día siguiente, te vas a la oficina de extranjería eh, y pides eh, una entrevista para solicitar el asilo político en un vídeo anterior os he puesto teléfonos de acnur que es una asociación de las naciones unidas aquí en españa que os ayuda a pedir el asilo político vale os pongo también la tarjeta de ese vídeo aquí arriba vale luego cuando lo edite y, y ya está entonces vas a hacer una entrevista que te van a decir a ver usted por qué quiere pedir el asilo político le dices esto que has dicho isabel ¿eh? en esta semana os hago otro vídeo de cómo es esa entrevista entonces te van a dar la tarjeta roja seis meses no puedes trabajar los seis primeros meses legalmente por lo menos esos seis meses no puedes trabajar puedes hacer chapucillas por ahí pero en cuanto pasen esos seis meses en la renovación de esa tarjeta roja que te la dan sí o sí ya puedes trabajar legalmente vale y luego el expediente puede durar unos dos años en tramitas, es lo que están tardando pero esos dos años estás trabajando legalmente y con todos tus derechos insisto que luego te lo deniegan no os preocupéis que no se expulsan te mira, se lo hemos denegado. Ya han pasado dos años, pues ya solo te queda un año más para pedir por arraigo. Y a veces tardan hasta más de dos años. Eh... Jonathan Salas. Saludos, Susan también. Hola Luis, ¿cómo estás? Saludos, soy de Venezuela. En el caso de trabajar de sastre, ¿también puede dar visa de trabajo o en común para cualquier empleo? Sí, Jonathan, te pueden dar la visa de trabajo. La cuestión es encontrar la empresa que esté dispuesta a contratarte como sastre. ¿Vale? para que tú con esa oferta de trabajo te vayas al consulado y pidas la visa de trabajo y residencia hay un catálogo aprovechando tu pregunta es que le llame, que lo, lo publica el ministerio de trabajo de españa que es el catálogo de profesiones de difícil ocupación si tú tienes optas a un puesto de esos es muy fácil que te den la visa de trabajo y residencia vale eh, es el catálogo de profesiones de difícil ocupación. Son profesiones que, que, no, que les cuesta cubrir aquí en España. Y entonces, si optáis a esas profesiones, es muy fácil que os concedan la visa de trabajo y residencia. Y bueno, también si sois nietos hijos de españoles es mucho más fácil. Si sois directivos o eh, en, en, con Chile y con Perú también hay un convenio especial. Vale yo pendiente no tengo nada más eh, a ver alguna cosa más que me habéis puesto en el chat y, y luego todo lo demás al comentario vale ponerlo en los comentarios del vídeo que ya veis que los voy viendo todos los trabajo y os los respondo eh, marcela zapatola luis para máquinas industriales de confecciones de ropa hay trabajo marcela tengo por aquí tus preguntas mira yo hoy te diría mmm, lo de Zara que busques en internet busca zara z a r a es una empresa española o Inditex, es la dueña Zara, Inditex es la dueña de Zara, que se dedica mucho a la confección y al patronaje, ¿vale? Busca ahí, además tienen en todo el mundo, pero es una empresa española. Busca ahí, eh, Marcela, porque tenía tu pregunta. Eh, a ver puestos de trabajo ahí en Inditex o Zara con Z, ¿vale? Es lo mismo, es la misma empresa. Zara es la marca comercial. Eh, por ahí yo creo que pues eh, es una empresa en muchas es multilacional vamos tienen todos los países yo iría por ahí marcela vale inditex acuérdate búscalo en google además está ofrecen puestos de trabajo vale mira ese camino romer ramírez bueno John John Álvarez, gracias Luis, qué pena, ¿cómo debo ir al consulado y decir de enfermedades? No entendí enfermedades. No, no, el consulado te va a pedir un certificado médico, eso te lo da cualquier médico de tu país, de que no tienes enfermedades infecciosas ni mentales. Es lo que pide el consulado. Pero el consulado te va a pedir que lleves ese certificado, ¿vale? Y otro de, de que no tienes antecedentes penales. Pues claro, no quieren gente que venga con infecciones, ¿vale? Eso te lo da el médico vale pero bueno luego te, os pongo el, el, el enlace a lo a exacto lo que pide el consulado pero bueno yo ya os lo adelanto porque cuando vayas al consulado te lo van a decir pues necesita estos papeles esto esto y esto os adelanto lo más importante un certificado médico de que no tenéis enfermedades infecciosas que estáis bien de la cabeza que es lo normal porque si estáis aquí en el chat viéndome seguro que estáis bien y, y, y ya está y no sé qué era lo otro que se me ha olvidado pero bueno ahí está en el vídeo vale romer ramírez saludos Luis. siempre bien informado con tus vídeos te pregunto cómo está lo de empleos para el sector electrónica tengo 20 años de experiencia en reparación electrónica y sabes si sí, eh, es, está muy es, está buscada esta profesión está muy buscada romer ramírez sí, es buena muy buena profesión vale mira exceltic os leo muchas ofertas de trabajo de una empresa de aquí de españa que se llama exceltic míralo en el twitter de PRIXLINE ahí las tienes las ofertas eh, muchas de ellas están relacionadas con el sector electrónico vale adrián norberto medina soy argentino cuáles son los requisitos para estar legalmente en españa pues hay muchas maneras de estar legalmente en españa adrián te tienes que ver todos los vídeos que os he publicado vale hombre puedes estar legalmente como turista pero ahí solo vas a estar eh, tres meses 90 días ¿vale? si lo que te refieres de estar legalmente es, es eh, trabajar legalmente y residir legalmente pues para eso estoy haciendo todos estos vídeos vale hay muchas maneras bastantes maneras no desistáis porque europa en realidad quiere que vengáis vale porque aquí la población se está envejeciendo mucho lo que pasa que claro no puede abrir las puertas así ¡vum! entonces va poniendo limitaciones yo la que más a ver, yo vería lógico venir a España como turista, buscar un trabajo, encontrarlo, que me contrataran y quedarme legalmente. Pero eso está difícil. Salvo que os contrate una startup tecnológica. Ahí sí ve un camino. ¿Vale? Pero hay muchas opciones. O sea que a verse todos los vídeos. Romer, que veo que te acabas de incorporar, a verse todos los vídeos de PRISLINE. Que ahí te lo explico bien. Que eso no se puede explicar en tres minutos. Eh, John Álvarez, ya te entiendo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos vosotros, Pilines. Os dejo ya, ¿vale? El próximo vídeo va a ser de la entrevista que os piden cuando solicitáis la tarjeta de asilo humanitario, la tar llamada tarjeta roja. Ese es un camino para los que venís de países con conflicto, ¿vale? O que os persigan, que ese es un buen camino, porque ese, eh, ese camino es en seis meses poder trabajar legalmente en España y, y hay una manera de quedarse. Yo ese es. Si vi, si de esos países es el que usaría desde Estados Unidos no vale bueno ese va a ser el próximo vídeo que muchas gracias por haber estado ahí las siguientes preguntas en los comentarios y, y suscribiros el que vea esto y no esté suscrito que se suscribe le dé a la campana porque así como siempre emitimos en directo va a poder preguntar en el chat una última pregunta del chat que acaba de poner sam 09 eh, Adrián, no sé, Adrián Norberto, tu mensaje ha sido retirado, no sé lo que has puesto. Bueno, Sam09, hola Luis Cordial, saludo desde Colombia. Cuéntame cómo está el trabajo para los arquitectos y en general toda la construcción. Pues mira, buena pregunta también, Sam. Aquí hasta el 2008 era, era el boom, vamos, esto era eh, la delicia de los arquitectos y la construcción. Luego vino la crisis esta del 2008 y bajó, bajó bastante, pero ahora ya lleva 3, 4 años que está volviendo a subir. En España otra vez... El tema de la construcción, parece que somos un país de ladrillo, o sea que yo no lo veo mal del todo. Es mi opinión personal, todo lo que os digo en estos vídeos es mi opinión personal, pero bueno, yo intento ser objetivo. Que Prislines, que muchas gracias a todos, hasta el próximo vídeo, intentaré cada 48 horas un vídeo, ¿vale? Es lo que estoy intentando. Muchas gracias Prislines, chao chao, hasta la próxima, chao chao, desde Madrid en directo, como siempre.